Hola, hola. Muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones. Eh, les saluda Joyce Mata. Eh, ¿Isa? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días a los que nos vayan a ver en diferido. Hoy tenemos una invitada súper especial, una persona a la que apreciamos grandemente, la doctora Angélica Reyes Navarrete. Ella es una mujer medicina increíble, aparte de que es médico, la persona, las personas que la conocen, bueno, ella es una mujer medicina experta en infinidad de terapias, no les quiero contar todas las que sabe hacer, pero yo creo que no hay una sola que esta mujercita aquí presente no se sepa, y además es tanatóloga, es una mujer completa en todos los sentidos, es una mujer que tiene el corazón no solamente adentro, sino tiene adentro y, y afuera así enormemente, para todas las personas que nos acercamos a ella. Por eso es que la tenemos aquí, en esta. Abrimos las puertas de actualización sistémica para recibirla con bombo y platillo con un tema súper delicioso, ¿verdad, Leslie? Cuéntanos un poquito más. Wow, Yo creo que sí. Buenas noches a todos. Gracias por el privilegio de su tiempo. Y pues antes de seguir, quiero mandarles un abrazo celebrando el equinoccio que está atravesando nuestro querido planeta, la galaxia. Eh, y la verdad es que no tengo ni palabras para describir a la doctora. Gracias, doctora Angélica Reyes Navarrete, por estar acá. Doctora honores Causa. Es un honor tenerla aquí. Eh, yo de mi parte la admiro. He aprendido bastante. Y creo que es este, un mujerón. Para mm. venir a, a empoderar a la mujer en este mes. A enseñarles que, pues que sí podemos, ¿verdad? Y creo que todos los que vamos ahí y hemos, eh, la conocemos, creo que... Es un honor estar aquí y perdón si ando aquí cantinfriando, pero no, me, me quedo corta. Gracias por estar aquí, doctora. Cuéntenos de qué. Ay, hay. mis chicas. Ya, abrazote. <risa> <risa> Yo las quiero, las quiero tanto a las tres. Cada una de ustedes tiene un lugar bien especial en mi corazón. Cada una de ustedes que han sido mis, mis estudiantes, soy grandes amigas, colegas y saben que las quiero muchísimo. Y la, aquí la, la que se llena más de honor y de, y de honra soy yo, chicas, soy yo de verlas en este proyecto tan bonito, tan maravilloso. Así es que mi Joyce, Les y mi Isabella, muchas gracias a, muchas gracias a ustedes por invitarme a, a este su programa. Muchas gracias. Bueno, doctora, gracias a usted por habernos permitido eh tenerla con nosotros, ya que usted también es una persona súper ocupada, pero agradecimientos por darnos su tiempo. Bueno, ahora, eh, no sé, algo más que agregar, chicas, para la maestra, para que empiece su bello tema. Pues yo creo que justamente eso, que nos haga favor de empezar a desenredar este hilo, para que muchas personas, mujeres y hombres, acuérdense que esto es para todos, no únicamente para un género, esto es para la persona entonces es muy importante, delicioso este tema, elige creer en ti, cuéntanos por favor doctora, en qué momento elegiste creer en ti ay queridas amigas, colegas, pues fíjense que eh, yo creo que como, como todos nosotros en general, creo que pues siempre tenemos como como distintas adversidades ¿no? que nos va presentando la vida, no solamente en mi historia, sino conozco también la, la de ustedes y seguramente la de miles de personas, ¿no? pero si sí llega un momento y sobre todo eh, en estos temas ¿no? de desarrollo transpersonal o medicina alternativa, que en su momento como que no encuentras tu camino, o sea, no encuentras si realmente es lo tuyo, no encuentras si es el camino correcto, eh, no sabes si, si estás realmente cumpliendo con la misión del alma, con la misión, de, del alma, ¿no? con la misión de, de la que te encomienda el gran espíritu. Entonces, fíjense que desde, desde muy chica, desde muy niña, este, siempre fue como una, una estudiante muy promedio, eh, muy promedio, ni en la preparatoria, ni en la universidad, ni en la secundaria o prepa, no fui nunca como ni la más estudiosa, ni la más aplicada, ni la más popular, ni la más bonita, ni nada. Siempre me considero como una chica, pues, promedio, ¿no? Ustedes saben que siempre como que estos estándares sociales que hay como en las distintas escuelas, ¿no? Que si el que tiene mucho dinero, el que no tiene dinero, pero es tacarita carita, o el que tiene popularidad, o el que tiene, pues, ya saben, ¿no? Siempre fui, la verdad, como, como una chica bastante promedio. Pero sí tenía algo muy claro, o sea, sí tenía algo muy claro y era el ser médico. Eso sí era algo que sí lo tenía como bastante claro. Entonces, a mí me cuenta mi papá y mi papá guarda esa cartita como si fuera una reliquia. Él me cuenta que cuando yo estaba en la primaria, este, en una creo que fue una carta del Día del Padre que yo le escribí, ¿no? Que yo le escribí que este yo me iba a convertir en una en una gran doctora y que muchas personas me iban a conocer, ¿no? Algo así como que la carta decía, este, y voy a ser la doctora más famosa del mundo, ¿no? Imagínense una niña de seis años, ¿no? O sea, seis, siete años. Y entonces, este, y mi papá siempre la cuenta, ¿no? Ya saben, ¿no? Siempre la cuenta sus amistades y siempre la cuenta en las reuniones familiares. Y yo, ay, ya, pa. no es para tanto, ¿no? Pero, este, y nunca le encontré sentido a, a esa carta, ¿saben? O sea, nunca fue como, como, como que no sé, en su momento como que no te cae el 20, ¿no? Como decimos en México, de las, de las palabras tan poderosas que puede decir un niño, porque yo creo que ya desde, desde niños como que ya venimos de cierta forma como con, no sé, como con cierta, cierto estado de conciencia que de cierta forma te encamina al futuro, ¿no? O que, o que te, te encamina. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, este, me di cuenta de que esa carta que yo le había escrito a mi papá de muy chiquita, creo que, que hoy simboliza mucho para, para mí, porque me doy cuenta cómo, a pesar de los de no cumplir con esos estándares sociales que, pues, que todos los niños o un adolescente tiene en, su, en sus escuelas o en su educación básica, eh, es bien importante desde niños, si tienes un sueño, empezar a creértelo, creer realmente que lo puedes lograr. Y es bien complicado, chicas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o, si, o, o cómo ustedes lo han transitado, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí, yo sí sabía que quería ser médico. Esa carta que, que le escribí a mi papá, hoy la llevo y digo, wow, qué bonito, volver a ver a esa niña, yo tengo 37 años, y volver a ver a esa niña de 6, 7 años, quizá, es como, ¿qué estaba pasando en mi cabeza? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué dije esas palabras? Entonces... Eh, y pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta pues que no, o sea, la vida no es para nada fácil. Eh, pues como mi historia y como seguramente la de muchas personas no fue muy fácil como llegar a ese a ese punto de creer realmente en mí, por todo lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, inclusive cuando yo empecé a interesarme en la medicina alternativa, que igual desde muy chavita me gustaba ver como a Jaime Maussan y me gustaba ver los canales de las limpias y los canales de este, ya saben, ¿no? Él pare de sufrir y yo, ay, qué bonito la gente ahí orando, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeros de la universidad, ¿no? Que a mí como que me gustan esas cosas de las limpias, ¿no? Y como que me gustan eso de la acupuntura y demás. Y me acuerdo mucho que mis compañeros pues hasta se burlaban de mí, ¿no? Me decían, no, ¿cómo crees, Angie? Eso, este, te vas a morir de hambre, eso es charlatanería. Y para mí me gustaban los ovnis, las energías, las limpias. Y entonces, desde ahí, eh, te das cuenta cómo el núcleo social en el que te desenvuelves empiezan a sabotear tus sueños, ¿no? Como que te empiezan a decir no, eso no, eso no te va a llevar por buen camino, eso no te va a dejar dinero, ¿no? Eso no te va a ser exitosa. Yo decía, ok, pero a mí me gusta, ¿no? Entonces ya desde ahí como que como que empezaba yo a sabotearme, ¿no? No, bueno, entonces mejor voy a hacer una especialidad, ¿no? No, pues mejor voy a ser cirujana, ¿no? Pues mejor voy a ser internista. Entonces, este, empecé a creer en mí en el momento en el, que, en el que escuché mi corazón, porque es, es bien importante que aprendamos a escuchar a nuestro corazón para que en un futuro no le tengas que deber la vida a nadie. Y eso fue lo que empecé a hacer desde muy, muy, muy pequeñita hasta que, pues bueno, llegué al punto en el que se empezó todo a materializar y que no fue nada fácil, ¿eh? o sea, no no fue nada, nada, nada fácil, pero así es como yo empecé a creer en mí, porque pues evidentemente pues en la casa no habían las condiciones adecuadas para que yo pudiera tener un libro de medicina, para que pudiera ir a un congreso, para que pudiera ir a un curso, ¿no? Como a lo mejor otros mis compañeros sí si tenían esa oportunidad, ¿no? De tener todos sus libros, de irse este, en coche a la universidad, o de irse a sus casas a comer, o de irse a un curso de actualización, o de irse a un congreso. En mi caso, pues no lo tuve. Entonces obviamente esto va creando de cierta forma como muchas inseguridades como mujer, como persona, como estudiante y demás, pero todo tiene un punto en donde todo converge y todo tiene un punto en donde todo tiene sentido y afortunadamente lo encontré y pues hasta que llegamos aquí a este, a este punto este, de, de, de mi vida en donde intento también hacer que mis chicos también volteen a ver todas esas adversidades y que le hablen también a esa persona, ¿no? Que a lo mejor en su momento no tuvo la mejor historia, pero que es un punto importantísimo, porque si tú volteas allá y le dices a ese yo de hace 10, 15 o 20 años que creas en ti, creo que puede tener un impacto maravilloso, ¿no? Y por eso hace ocho días, no hace como 15 días, empezaba un taller de triadas magnéticas, y con lo que yo empezaba con la clase es nunca dejes de creer en ti, porque en el momento en el que dejas de creer en ti, en ese momento es como si. No sé, como si tú, tú solito te pusieras el pie y cuando uno solito te pone esas trabas o esas piedras, creo que es más fácil levantarte cuando tú te pones el pie a cuando a lo mejor el entorno te, te lo pone en el camino, ¿no? Entonces, así es como yo empecé, chicas, pero ha sido un camino muy interesante, más que doloroso, que sí, doloroso, complicado, pero muy interesante y todos los días estoy bien agradecida de, de que me haya tocado todas esas carencias porque... Hoy en día sé que creer en ti es lo más poderoso que el ser humano puede hacer para, no solamente para lograr sus objetivos, ¿no? Sino también para, para contagiar a otros, a que, a que sepan que sí se puede. Con amor y paciencia, todo se logra. Fíjate qué bonito, de, de todas las cosas que estuviste contando, y indudablemente yo creo que todos cuando somos niños pasamos por esa etapa de sentirnos menos o de sentirnos eh, así como que no, pues es que yo fui promedio, pero en realidad si le pregunto a tu papá, jamás va a decir que fuiste una niña promedio. Eso es bien importante, ¿no? Que una cosa es lo que nosotros nos sentimos por voltear a ver a los demás, a lo mejor porque vemos a una chica que decimos, ay, qué linda es y yo no tengo el cabello, no sé, rizado, porque tu cabello es lacio, ¿no? Y mm. mi cabello es lacio y yo lo quería tener, igual ondulado y yo lo quería tener lacio. Y todas siempre queremos tener algo diferente que estamos viendo en el de enfrente. Y no nos damos cuenta que también lo tenemos y que esa misma belleza está en nosotros. Y como bien lo dices, el creer en ti es lo que te aporta esa belleza. Cuando tú crees en ti, exteriorizas esa belleza y todo se materializa. Porque además, fíjate, eh, otro punto importante que me gustaría rescatar. Cuando las cosas te cuestan a, a ti, me refiero a que lo valoras, el levantarte más temprano para llegar a la escuela, porque a lo mejor no tienes un coche para subirte a tu coche en ese momento, irte y tienes que tomar transporte público. El que te tengas que levantar más temprano, el que tengas que sacar copias, porque a lo mejor no te alcanza para comprarte el libro completo, pero bueno, te alcanza para las copias y es suficiente, ¿no? Pero esos esfuerzos, cuando los volteas a ver en retrospectiva, es lo que te dan una gran satisfacción, porque dices, lo logré, lo logré, nadie lo hizo por mí, lo logré, o sea, y lo lograste con tus esfuerzos y por supuesto con los esfuerzos de tu familia, que siempre estuvo ahí, y tu papá hasta el día de hoy si sigue contando esas historias, porque jamás fuiste una niña promedio, siempre fuiste especial, solo que a veces no nos damos cuenta que lo somos, entonces el creer en ti viene desde que eres niño, entonces, si tenemos niños, fíjense lo importante que es de decirles a nuestros niños en casa, a los sobrinos, a nuestros vecinitos, a cualquier niño que tengamos cerca, hacerles sentir cuánto vale, cuánto especial es, si es una niña qué hermosa se ve, si es un chico, un niño igual, si entablan una conversación, hazlo sentir una persona amada y querida para que ellos crean en sí mismos. Porque a veces tenemos todo desde pequeños, pero no nos damos cuenta que está ahí hasta que pasa el tiempo y entonces vamos a terapia y alguien más nos hace darnos cuenta que lo hemos tenido todo, absolutamente todo. Y claro, el día de hoy, pues podemos decir gracias porque lo he tenido todo, aunque haya sido, eh, no sé, en vez de, de comprar el libro que costaba 5 mil pesos, pues gastábamos 500 en las copias. Y lo digo porque a mí también me pasó. No tenía a mi papá posibilidades para comprarme los libros caros, pero dentro de sus posibilidades me dio todo, igual que mi mamá. Y el día de hoy es algo que yo valoro, pero increíblemente, ¿no? Y que les digo a mis hijos, ustedes tienen oportunidades que yo no tuve cuando yo era niña, por el tipo de colegio al que ellos tienen acceso ahorita, pero los hago que valoren las cosas y que si quieren algo, bueno, entiendan que todo es así como que en la familia es un engrane y que el engrane tiene que trabajar a la perfección, que si un diente se rompe, se traba todo. Y entonces cada uno tenemos responsabilidades, ellos a sus edades tienen responsabilidades en todo, no, tanto en su escuela como en su forma de comportarse, en cómo se dirigen con nosotros como papás, que aunque somos sus amigos, saben que no somos sus amiguetes, sí sus amigos, pero también sus papás y que nos deben cierto respeto, aunque podamos hablar de todos los temas que tienen responsabilidades en casa como su habitación y sobre todo el creer en ellos, el creer en ellos. Eso lo he tenido que trabajar con mi hija de 14 y con el niño de 9 y de pronto estaba viendo unos videos de ellos de más pequeños y los veía riendo y cantando y me quedé pensando y dije ¿en qué momento pasó por su mente el que dejaran de creer en ellos? Porque el niño tiene nueve y de pronto me dice, mamá, es que creo que no lo lograré. ¿Yo ¿Cómo que no lo vas a lograr? Y estamos hablando de armar un juguete, un Lego, ni siquiera algo complicado. Algo que tú dices, ¿cómo un niño puede perder la credibilidad de sí mismo, el amor a sí mismo? Y entonces dije, ¿qué estoy descuidando como mamá para que mi hijo de nueve años crea que no puede hacer algo que solamente requiere ser niño como el armar un lego es un juego, un juguete entonces lo importante que es que nosotros les digamos a nuestro niño interior y a todos los niños que tengamos junto a nosotros para que aprendan desde pequeños a valorarse siempre y como dijiste ¿no? a cristalizar sus sueños a hacerlos realidad a que dices a lo mejor no entendía pero hoy sí entiendo por qué esa carta y el valor que tiene esa carta para tu papá y que lo tiene para ti, porque si no, pues no hubieses estudiado todo lo que has hecho. No sanarías a las personas eh, únicamente del cuerpo como doctora, sino en todos en todos y cada uno de esos cuerpos sutiles lo haces, emocionalmente, mentalmente, físicamente. O sea, es, es una ayuda 100% amorosa la que tú das y obviamente es la misma que tú recibes. Porque si no estuvieses tú con esa conexión tan impresionante con la fuente, pues no, uno no es capaz de dar lo que no tiene. Maestra, continúe, please. Ay, como decía, estoy un dispositivo que no, no, no, no encuentro el micrófono rápido, entonces estoy, ¿dónde estoy, dónde estoy en Babilonia. Fíjense, chicas, que... Eh, y, y saben que... ¿Qué? como que inclusive de adultos nos cuesta todavía más trabajo creer en nosotros, porque a lo mejor de repente como niños, pues bueno, no entiendes estos estándares sociales, o sea, no los entiendes. Y, pero de repente un niño como nunca pierde la capacidad de asombrarse, un niño nunca pierde la capacidad de imaginar cosas. Yo tengo una sobrina que tiene ahorita cinco años y siempre me siempre, juego con ella y, y de repente, tía, vamos a jugar... A que Por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar a que, a que somos huérfanas y que nuestra mamá se murió y que nos vamos a cambiar de casa y yo, ok, tiene cinco años, pero qué bueno que, que empiezas a ver la muerte distinto, ¿no? Y sí. yo, sí, mi vida, vamos a jugar. Y de repente me dice, tía, vamos a jugar al jardinero y, y se inventa cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando somos niños es más fácil creer que somos, ¿no? Pero de repente si sí hay momentos en donde te saboteas. Pero creo que es muchísimo más difícil, conforme vamos creciendo, hacer que esta semilla florezca. Porque como bien dice Isa, si nosotros de repente como adultos le decimos a un niño, no así de no, eso no existe, no, no, no, esto no, esto no es real, esto es mentira, esto, cosas así, creo que esto sí frena muchísimo el, el desarrollo de un niño. Entonces, como todo eso lo vamos perdiendo desde nuestra infancia, obviamente cuando realmente nos enfrentamos a lo verdaderamente complejo de la vida, es cuando dices, ir de verdad seré capaz de hacerlo, y de verdad seré, no es que yo no puedo, no soy lo suficientemente cualquier adjetivo. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que di clases, ahorita que Isa preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que, que creíste en ti? Yo creo, que, eh, yo creo que no lo hice, aparte de lo que les platicaba hace ratito, pero creo que ahorita me estaba acordando justamente también de, de ese momento que fue clave, fue cuando yo empezaba a estudiar biomagnetismo. Entonces, yo me acuerdo que estudié este, biomagnetismo, estudié con el doctor goys estudié con otros maestros, y de repente me acuerdo que en donde estudiaba, este, un amigo que quiero mucho, Juan, me dice, oye, ayúdame a dar clases, porque mi maestra se acaba de ir, o sea, la maestra que daba clases de biomagnetismo en su escuela, y me decía, por favor, échame la mano, y yo, no, o sea, no, no, no, esto no es lo mío. Yo cuando estaba en la universidad, como que yo tenía otra visión de la medicina que la fui transformando, obviamente, pero nunca me vi dando clases. Uno, porque yo veía a mis maestros de la universidad y pues la docencia y ustedes chicas que han dado clases, porque todas de cierta forma también han estado como que en este rollo de la educación, pues de repente sabes que no es fácil, ¿no? Entonces imagínense en la universidad, yo veía a mis, a mis maestros y decía perdón por la palabra, decía, qué hueva, o sea, no, no, no, yo no me podría parar ahí enfrente de tanto Squinkle a, a dar una clase, ¿no? Y menos todo el día, yo decía, no, esto no es lo mío, lo mío es la clínica, lo mío es estar en un hospital, en un consultorio, ¿no? Atendiendo pacientes y nada más. Entonces, cuando yo terminé este de hacer, cuando yo terminé mi servicio social, pues no tenía título, era pasante, y como pasante, en ninguna te contratan, ¿no? Entonces, y como yo estaba muy, muy firme en querer seguir el camino de la medicina alternativa, pero pues imagínense que en ese entonces no es como hoy que encuentras universidades que te avalan. O sea, encontrabas un curso, pero yo les hablo de hace 11 años, ¿no? Cuando yo empecé a dar clases. Fue en el 2012. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, voy a estudiar un diplomado, pero no tiene validez oficial o curricular. A mí no me va a servir esto, ¿no? Pero digo, bueno, pues lo estudio. Y entonces resulta que este, yo decía, no, y dar clases pues menos. Cuando me dice este chico, cuando me dice mi amigo, oye, ayúdame porque no tengo maestra de biomagnetismo. Y tú pues eres médico, te sabes muy bien la práctica, yo tenía práctica, teoría, ya había atendido a muchísimos pacientes. Y yo decía, no, pero no, dar clases no. Si sí, desde la universidad yo veía a mis, a mis maestros y yo decía, no, esto no es lo mío. No. Si yo, si yo, a mí me dejan a escoger, lo último que yo elegiría quería dar clases y cuando este chico me dice oye ayúdame yo le dije no y saben yo por qué acepté porque como en ese momento yo era pasante yo no tenía trabajo o sea yo no tenía trabajo no tenía título no tenía planes de hacer este la residencia o de hacer una especialidad médica o quirúrgica no dije chispas creo que pues la misma necesidad me está orillando a, a que haga esto no entonces le dije, pues bueno, pero te ayudo un ratito, ¿no? Porque pues lo mío es la consulta. Y me acuerdo claramente que cuando le dije que sí, entre en mí dije, en la madre, ¿no? Dije, nunca he dado clases, o sea, nunca he dado clases. Sí, había dado algunas conferencias, había, había sido instructora en, en algunos, eh, en la universidad, pues luego nos escogían como instructores y todo, pero a dar clases yo decía, no, bueno, pues que Dios me ampare, ¿no? No tenía computadora, este, era, no o sé, sea, era una cosa bastante compleja y yo ni tenía ni idea de cómo hacer una, una presentación o cómo pararme así a dar una clase, ¿no? Y dije, pues que el gran espíritu me acompañe, Señor, pues ilumíname, si estás aquí, si estoy en este camino es porque, uno, porque necesito trabajar, yo necesitaba trabajar, solventar mis gastos eh, y afortunadamente creo que me salió bastante bien mi primer grupo. Eh, fue, mi mamá tomó clases conmigo, fue mi primera generación, me acuerdo, y, bueno. este, y yo me paré así de, buenas tardes, queridos alumnos, me acuerdo que una, una, una, una chica me dice, me dice, tú eres la maestra, y yo sí, segura, y yo sí, me dice, no puede ser, me dice, estás, estás muy jovencita, y yo, sí, soy la maestra, pero ya es por dentro, porque todos eran administradores, maestros, tenía médicos y pues yo una escuincla de veintitantos años, pues no. Y entonces, este, y después me puse a pensar, ¿no? Dije, si mi amigo Juan, que yo lo quiero mucho y que le estoy muy agradecida de, haber, de haberme dado esa oportunidad, si él creyó en mí, o sea, si él vio algo en mí, pues una persona que a lo mejor ni siquiera es de mi familia, ¿no? Porque decía Isa, los papás siempre te van a ver como... Lo más maravilloso, pues yo decía, a ver si esta persona, pues que es, es mi amigo, ¿no? Pero no es de mi familia, o sea, pues sí lo conozco, pero pues no tenemos como tanto tiempo de conocernos. de conocernos Está creyendo en mí para dejar en mis manos a toda una generación de terapeutas de biomagnetismo. O sea, ¿quién soy yo para dudar de mí? O sea, si yo si él cree en mí y si mis estudiantes vinieron sin conocerme, entonces yo ¿por qué no voy a creer en mí? Entonces, con el paso del tiempo, en ese entonces los diplomados duraban casi un año, imagínense. Entonces, yo iba haciendo mis clases de a poquito, me iba como que, ahí veía cómo conseguía la computadora, la laptop, el internet, cómo yo podía hacer mis presentaciones, y, este, y así. Y entonces, ahí también fue un momento clave porque dije, sí puedo, es fácil y lo voy a lograr, y lo estoy logrando. Y al principio fue solamente por necesidad, porque me pagaban, en ese entonces, pues para mí era mucho dinero lo que me pagaban de ser una pasante de medicina donde me daba el gobierno algo así como 20 dólares al mes. Imagínense ya un grupo grande decía, guau, pues esto me gusta. Y me empezó a gustar y me di cuenta que la docencia puede integrarse perfectamente con la práctica clínica. Entonces ahorita que Isa, ahorita me hiciste recordar ese momento, mis mi chicas, porque han sido muchos momentos y hoy en día es también lo que yo intento que mis estudiantes o que mis alumnos o que los seguidores de nuestras redes sociales, también ellos vean que si una persona cree en ti porque te pide ayuda, porque quiere que le des una terapia, porque quiere que le des una clase, porque quiere que le des un consejo, un acompañamiento tanatológico, si esa persona cree en ti es porque algo está habiendo en ti. Y entonces nosotros no tendríamos que tener como esa duda de decir, ok, si la persona ve algo especial en mí, me voy a voltar al espejo y voy a ver qué tengo de especial para esa persona para que entonces yo lo pueda ver en mí y como dice Isa, florecer, ¿no? Ahora como estamos en primavera, florecer. Entonces, híjole, qué, qué, qué cosas. Ahorita me están cayendo como, como muchas cosas así, como muchos flashbacks, porque han sido bastantes, bastantes años, ¿no? Y pues ahí es muy interesante. Con razón Isa decía... Isa decía, Isa decía hace ratito ¿no? y lloramos al final del programa y yo, ¡Oh, me van a hacer llorar chicas que ahorita lo, está, lo están logrando lo están logrando <risa> ¿Nesli? Qué bonito, en todo esto yo me estoy poniendo a analizar, fíjate, sin querer en los padres a veces no le decimos a nuestros hijos cree en ti, haz esto o sea, no lo decimos literalmente pero en tu caso, fíjate viendo hacia atrás a esa niñita primero ¿Qué le dirías ahora a esa niñita, a la niña que hizo la carta? Y segundo, ¿cómo te demostraron tus padres que creían en ellos? ¿Alguno de ellos fue tu espejo, tus padres, tus hermanos mayores, tíos, que no te dijeron, cree en ti, pero que tú lo viste y desde la... el subconsciente? ¿Tú tomaste ese ejemplo? Híjole, qué pregunta tan fuerte, Miles. Este, Mira... Creo que, como todas las familias, siempre hay crisis, ¿no? Siempre hay crisis, momentos complicados económicamente, familiarmente y demás. Pero yo creo que mmm, mis papás, en general los dos, algo que mi papá, sí, mi papá sí fue muy estricto con nosotros, no en el sentido de no así como de tener este, eh, buenas calificaciones pero sí en el sentido de, de que nos enseñó a ser personas bien hechas, ¿no? Así de que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, pero también lo vas a hacer rápido, pero también lo vas, lo vas a hacer lo mejor posible, ¿no? Porque tú puedes. O sea, en ese sentido, mi papá habló de ese, de ese tipo de, de persona estricta. Y también, desde muy pequeños, mi papá siempre intentó enseñarnos muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, a siempre estar informados... Entonces nos enseñaba como, a ver, tienen que leer, estar informados, a ver qué dicen las noticias, leer el periódico. Este, siempre nos enseñaba, por ejemplo, eh, muchos juegos de mesa, ¿no? Mi papá desde muy niño nos enseñó a jugar baraja, dominó ajedrez, este, muchas cosas así, ¿no? Entonces yo creo que mi papá, por el tipo de educación que él tuvo, y también mi mamá, un poco, a lo mejor mi mamá un poco menos estricta, pero yo creo que mi papá siempre nos enseñó como como hacer visionarios, o sea, independientemente de lo que tú veías en la escuela o de lo que yo veía en la escuela, pero mi papá siempre nos enseñó cómo hacer muy visionarios, ¿no? o sea, mi papá desde niño siempre nos daba consejos de adultos, o sea, yo me acuerdo que él, él nos decía, no, chicos, o nos decían no, así, hijos, ustedes siempre tienen que procurar hacer relaciones sociales que les dejen algo bueno, ¿no? Él decía, por ejemplo, ¿no? yo me acuerdo que él siempre me decía, tienes que saludar, o sea, a todo mundo tienes que saludar, no importa si no conozcas a la persona, tienes que saludarlo, si vas a un lugar siempre tienes que saber con quién estás, si vas a una casa tienes que saber cómo se llama este, el dueño de la casa, y, y él siempre nos decía que todas las relaciones, uno, uno de los consejos que mi papá siempre nos dio y que hoy en día lo llevo, es que siempre tenemos que construir relaciones sociales de todo tipo, o sea, de todo tipo. Y como mi papá en su trabajo, pues era lo que hacía, ¿no? Se relacionaba con muchas personas. Entonces, eso lo aprendí mucho a mi papá. Entonces, como que desde niña siempre tuve como esa idea de que a las personas siempre hay que, hay que tener buenas relaciones con, con esas personas o hacer una red muy grande de, de contactos y de conocidos. Entonces, yo creo que en ese sentido mi papá pudo haber sido como ese espejo, ¿no? De decir, ok, mi papá es este un gran líder, este porque él hace sus juntas, tiene su trabajo, congrega a muchísima gente y entonces este pues puedo copiar ese ese ese espejo, ¿no? de mi papá." Entonces, yo creo que mi papá fue muy referente y sobre todo también porque cuando nos enseñaba ajedrez siempre nos decía, no, si la vida es como el ajedrez, o sea, la vida es como el ajedrez, grábate esto siempre, la vida, el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez, fui a torneos nacionales, estatales, internacionales de ajedrez desde la secundaria hasta la universidad. Y mi papá siempre nos decía que así era como la vida, no yo decía, ¿cómo la vida es como el ajedrez? O sea, no te entiendo, papá, no entiendo qué me quieres decir con eso. Pero ya después lo vas entendiendo. Vas entendiendo que la vida se trata de construir estos lazos, fortalecer estos lazos con todas las personas que te encuentres, ¿no? De que eh, el ajedrez te enseña disciplina, te enseña paciencia, te enseña estrategia y sobre todo te enseña también cómo, cómo voltear a ver uh, hacia adelante, ¿no? Es como, como los peones en el ajedrez y los que sepan jugar ajedrez me, me entenderán, pero los peones son como las piezas más débiles en el tablero de ajedrez pero si un peón es persistente, es valiente y es paciente puede llegar a convertirse en una reina en un caballo o en un alfil entonces como que esa filosofía yo la aprendí de mi papá y de mi mamá pues la aprendí siempre a, a no darse como por vencido no siempre aunque tu familia esté lejos tú, tú, tú tienes la responsabilidad de corregir las cosas que te pasaron en tu infancia de, en tu edad adulta entonces es una pregunta que me haces muy profunda, mi, mi, mi querida Les, pero creo que, creo que eso podría compartirles un poquito de, de cómo es que llegó a, a esas conclusiones, ¿no? Y qué fuerte, ¿eh? qué fuerte, porque voltear sí. a ver eso y dices, ¡híjole, híjole, qué feo! O sea, no qué feo, qué fuerte, vaya. Sí. Fíjate De una manera bonita, como te formaste en segundo lugar de estrategas, porque cada uno te dio las estrategias que necesitabas para esta vida. Sin decirte que eran estrategias, casi, casi como nos lleva el sistema de educación, que te forman, ¿no? Solo que te forman de la otra manera para, para servir, para ser empleado y esto. Y aquí te estaban formando para ser independiente, soberana. Híjoles, creo que vas a ser parte de mis soberanas. Felicidades, doctora. La verdad es que de, muy bendecida por esa parte con tus padres y el hogar estratégico que tuviste. ¿Y qué, qué, qué sería ahora? ¿Qué le dijera la doctora Angie a esa niña? ¿Qué le dice ahora a esa niña? Cuando no sé después de decir ahora que decide creer en ti. Maestra, porque fíjate, Simi sí, Joyce Bella. Permítame darle saludos para que se amplíe. ¿Qué le diría la niña a la maestra Angie? Por favor, sí. porque si no se me van pasando y no se los voy a dar. Dice Mariana, hola Angie. Qué gusto es verte. Gracias por compartir. Brenda Pat Ramírez, mi querida maestra, no creo que haya sido promedio. Con esa memoria, felicidades de palabra, <risa> facilidad de palabra, eres grandiosa, Angélica Reyes Navarrete. Eh, Susana, Ay, persona, aquí presente, escuchando las maestras. María Mercedes, gratitud infinita, comparto, gracias, por favor, compartan. Por favor. Hola, queridas maestras. Buenas noches. Marcela Huerta, saludos. Y gracias a las personas que nos están viendo también. Eh, para nosotros es bien importante que usted esté cada miércoles y cada sábado compartiendo estos temas tan bonitos, especialmente el de hoy día, porque no sé si se, se han dado cuenta. Generalmente la maestra Angie siempre habla de terapias en sus programas, pero hoy ella está haciéndonos el honor de abrir su corazón desde la mujer que es ella. Cómo ella empezó en esto, el por qué ella hoy es un gran ejemplo a seguir. Maestra. Ay, mi Joyce bella, pues sí, era justamente lo que le comentaba Les eh... Generalmente he participado en muchísimos congresos, muchísimos, yo creo que más de 150 congresos, yo creo, entre congresos, entre conferencias, hablo específicamente de congresos o entrevistas, y es la primera vez, chicas, que, que estoy compartiendo esto, porque realmente siempre es como que habla de tanatología, o de biomagnetismo, o de X tema, ¿no? Y es la primera vez que estoy como compartiendo esto. Generalmente, y no sé, no sé si ustedes lo, lo han notado, pero en redes sociales como que mantengo mucho mi vida privada como muy así, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca soy como de tomarme una foto con mi novio o con Adrián y, y de a dónde vamos o qué hacemos o con mis hermanas o con mi papá o con mi mamá. En general siempre, siempre he mantenido esa parte muy hermética. En general porque desde siempre me ha gustado siempre trabajar como, como con mucho... No sé, como con mucho resguardo, ¿no? Ya mi vida laboral está, sí, es bastante pública, pero es la primera vez que, que cuento este tipo de cosas, o sea, nunca nadie me había invitado como para platicar de, de esas cosas y de cierta forma como que sí, sí cuesta trabajo, o sea, sí cuesta trabajo porque de repente, eh, ahorita que yo los estoy leyendo, ¿no? Y sí, yo y, y sí lo puedo entender, ¿no? Pero esa niña de 15 años o de 14 años, pues así era como yo la veía, ¿no? Así como que, no, pues una chica pues bastante promedio. Pero el día de hoy, como bien dice Les, como dice Joyce, como dice Isa, sí, sí puedo reconocerme. Y fíjense, creo que el gran espíritu como que todo lo encaja. Porque justamente hace como tres días o cuatro días estaba predicando con, con mi novio, con mi novio esposo, yo le digo... Y, este, y me decía, es que tú no te das cuenta todavía de todo el potencial que tienes, o sea, tú no, no, no, no, no has terminado de creer lo que tú, lo que tú tienes, ¿no? o sea, lo que tú haces. Y ayer justamente me decía, es que yo me acuerdo cuando estabas en, en el servicio social o cuando estabas en el internado o cuando estabas, este cuando eras pasante, cómo tú buscabas la forma de ver cómo, cómo, cómo tener recursos, ¿no? Para seguir pagándote tus cursos, para ir aquí, para ir allá. Y yo le decía, oye, sí es cierto, creo que esas pequeñas cositas a nosotros, a mí se me olvidan de repente, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo que, que, que esta, esta charla como que es, es muy sanadora también para mí, porque me permite reconocerme, ¿no? Porque yo me conozco de una forma, o sea, yo me veo un espejo y digo, bueno, pues la Andy, este pues con los cursos y las conferencias y demás, Volteo atrás, leo mis diarios. Yo tengo diarios de mis 13 o 14 años, de cuando iba a la secundaria, a la prepa, y yo los leo. Y en algún momento dije, Ay, Angie, Ay, Angie, de veras está escribiendo, de veras, está? ya saben, ¿no? Y después digo, No, a ver, voy a voltear a esa niña de 14, de 15, 17 años, y, y hay que decirle, No vas por buen camino. O sea, de repente, como que quisiéramos que todo fuera como un camino, como, como, como un arcoíris ¿no? O como si todo fuera algo florido y hermoso y, y bendecido. Y la realidad es que no, la realidad es que todos nosotros tenemos que transitar un camino que a veces se construye con muchas lágrimas, con sufrimiento, con muchas cosas, con carencias y demás. Pero si nos enseñaran más cómo agradecer esos momentos, Creo que sería muchísimo más sanador para nosotros como adultos saber reconocer que ese camino tan doloroso te va a forjar, como que te va a encaminar a lo que eres, a lo que eres hoy. Entonces, ¿qué le diría a, esa, a, to a todas esas Angie's ¿no? desde, los, desde edades muy tempranas? Pues yo le diría que el amor y paciencia es la clave de todo. Eh, cuando comprendes con total entendimiento, pero desde el amor... Que por muy difícil que estés viviéndola en tu casa, en tu escuela, esté en la calle o en el lugar en donde te desenvuelves, si aprendes a verlo con amor, pero desde niño, y si aprendes a ser paciente, el amor y la paciencia es la clave de todo. Entonces yo creo que es lo que le diría a, a, esas, a esas jovencitas, esas yo's de, de años atrás, que el amor y la paciencia es la clave y que todo va a mejorar. Yo creo que lo que le diría es todo va a mejorar, solo ser paciente. Y, y sigue creyendo en ti porque estás, estás en el camino correcto eso es lo que yo le diría, a veces me pongo así también en el espejo o a veces me escribo cartas no también de repente me escribo una carta y, este, y ustedes saben que vivimos una situación complicada en la familia con mi papá que estuvo muchos meses internado, intubado y demás y entonces le escribo al Sanji de hace año y medio que hace año tres o cuatro meses y le escribo, todo va a estar bien tranquila vas a llegar a Puerto Seguro, ten confianza, confía en Dios, confía en el gran espíritu y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le diría, y creo que a todas las personas que nos están viendo, es algo bien terapéutico, voltear a esa niña que a lo mejor se sentía triste, sola, a ese adolescente que te rompió en el corazón, eh, a ese adulto, ¿no? Que a lo mejor tuviste una pérdida, ¿no? Las tres como tanatólogas sabremos esto tan complicado. Y, y amarte y darte como ese abrazo que a lo mejor en su momento pues nadie te dio porque no había eh, la posibilidad de que alguien te abrazara porque no lo entendías. Entonces yo creo que eso le diría, chicas. No sé, ¿ustedes qué me dirían? ¿Ustedes qué me dirían? Pues justo tocaste una tarea que nos tocó hoy porque déjame te contamos que estamos llevando un taller maravilloso con Mayeli y Elías que es precisamente el de la autoestima femenina. Y justamente entre ayer y hoy la tarea es escribirle una carta a tu niña interior. Entonces, así como que creo que tenemos tela donde cortar las tres, <ríe> aparte de lo que nos has contado. Y curiosamente creo que lo más bonito es que tu niña interior te responde, aquí estoy, todo está bien. Así como que la que se ha preocupado de más eres tú, tú adulta. Porque para mí todo está bien. Y eso fue lo que me respondió mi niña interior y me quedé riendo cuando, cuando leo la parte que ella me responde a mí de lo que yo le escribo a ella. Ella me contesta como niña, así tal cual como era yo, como me acuerdo todo. Y me contesta riéndose, feliz y me dice, es que así tienen que ser las cosas porque si no, ¿quién va a poner el orden? Porque soy muy mandona. entonces Mi niña interior me dice, aquí estoy para ayudarte, no te preocupes. Y es verdad, cuando somos niños las cosas son más fáciles. Entonces, nuestra niña interior siempre nos va a voltear a confortar. Por muy difícil que haya sido lo que haya pasado, nuestro niño interior es la mayor resiliencia que tenemos, definitivamente. Porque aunque haya sufrido, no ve las cosas igual que el adulto. Y cuando las vemos como adulto y el niño interior nos está haciendo un berrinche, es donde nosotros actuamos como adulto, le explicamos... Y su respuesta siempre va a ser abrazarnos con amor y aceptar que está siempre protegida a partir de ahora. Y entonces ya no se revela, ya nos responde con ese amor y esa gratitud infinita que tienen los niños. Por eso amo tanto a los niños porque jamás ven maldad. O sea, ¿cómo, ¿cuántas veces le tienes que decir a un niño? No te acerques a alguien que te dan dulce, que no conozcas. Es más, no te vayas con nadie, aunque sea de la familia, aunque sea un amigo mío. ¿Cuántas veces nos lo tienes que repetir? O sea, hay mujeres adultas que caen en ese tipo de engaños, pero porque obviamente es un niño interior el que está abandonado, al que no le hace caso nadie, al que ni ella misma le hace caso a su niño interior y por eso caen también mujeres adultas. En, en casos que conocemos de embajadores que le sacan dinero, que la secuestran, cosas por el estilo, pues porque su niña interior está abandonada. Un niño siempre va a creerte porque su inocencia es basada en el amor, en la confianza, en que todo está bien, en la credibilidad. Entonces, qué importante es voltear y escribirnos, como bien dijiste, una carta de vez en cuando, sobre todo cuando cuando estemos saliendo de algún proceso, de alguna experiencia, porque bien. no podemos brincárnosla, sino cómo aprendemos. Entonces, siempre que salgamos de un proceso, como bien dice Angie, hay que escribirnos una carta. Escribámonos una carta con mucho cariño, con mucho amor, y esperemos la respuesta de nuestra niña interior, que siempre va a ser algo sumamente confortante y terapéutico. Chicas, compartan qué les dijo su niña interior. Pero, pero que no le escriban como la que Shakira le escribió a Pique, no, esas no, chicas. Tienen no, no. que ser cartas de amor, cartas bonitas, cartas desde el corazón. Wow. Fíjense que yo me quisiera ir un poquito más allá de los niños porque venimos de otros planos de otras vidas y por ahí me, me, me gusta ese tema que también conoce muy bien la doctora Angie. En este punto eh, de la vida de la doctora Angie se estarán cumpliendo las expectativas del plan del alma y de las otras vidas de donde viene la doctora y ver hacia un futuro, ¿no? Va por buen camino para lo que sigue en su evolución álmica. Ay, miles, haces preguntas muy profundas, hasta <risa> me da calor. Fíjense que, eh, qué pregunta tan bonita. Sigo desde hace varios años la Sagrada Sabiduría Maya. Entonces, eh, cuando empecé a dar clases, como que yo decía, ok, bueno, me, me gusta, me gusta ya este año cumplo 11 años dando clases, y... Y decía, ok, me gusta, o sea, me gusta mucho, me gusta compartir, que en su momento fue como, les digo, como muy hermética, ¿no? O sea, mi labor siempre fue como muy discreta como docente, como maestra de biomagnetismo. Ya pues a raíz de las redes sociales, pues ya se va haciendo esto un poquito más grande. Entonces yo decía, a ver, realmente es mi camino. Y después descubrí que, ok, sí, sí es mi camino, pero también tengo mi parte médica, ¿no? Entonces yo decía, a ver, la parte médica, la consulta, la parte clínica, atender pacientes. Y gracias al gran espíritu y al entendimiento que, que se me dio, pude complementar las dos, ¿no? Porque a fin de cuentas, un docente tiene que hablar de su experiencia. Un docente tiene que hablar también desde lo que él vive. Con mis chicos de biomagnetismo, siempre les estoy poniendo mi ejemplo, creo que conmigo misma, así de cuando yo tenía quistes, ¿no? Cuando yo tenía piedras, cuando yo tenía muchas cosas. Y, y ese es lo que hace un docente, ¿no? Habla de su experiencia para que los demás puedan comprender cómo. Como, como que realmente el, el maestro habla, habla también desde la coherencia, ¿no? Entonces, como que mucho tiempo yo dije, ok, la docencia sí es lo mío. Sí si me gusta, no dejo atender pacientes, sigo dando consulta, pero yo no entendía por qué. O sea, yo no sabía cómo por qué, ¿no? Entonces yo de repente en algunos momentos también yo solita me saboteaba, ¿no? Porque yo de repente veía como a mis, a mis, a mis compañeros de la universidad. Yo los veía y así como cirujanos, gastroenterólogos y pediatras y neurólogos. Y yo decía, wow, no, pues yo no soy ni gastroenteróloga ni nada, pero el gran espíritu me decía, no, pero yo no te puse allá. A ver, yo te puse aquí, te puse aquí, aquí. Y yo decía, bueno, ok, está bien, ¿no? Yo ahorita me daba como mis, mi coco wash. Y cuando descubrí la Sagrada Sabiduría Maya, me acuerdo que cuando mi maestro sacó mi numerología maya, yo les hablo de hace unos 7, 8 años, 2014, 2015, cuando yo empecé a seguir la sabiduría maya, cuando me saca mi, mi numerología maya y descubro cuál es la misión del alma, que decía Leslie, yo dije, wow, wow, dije, qué, qué, qué fuerte y qué maravilloso, porque efectivamente para yo poder trabajar, la misión del alma, pero más allá de la misión del alma, sino la liberación espiritual, es precisamente transmitir la palabra del gran espíritu. Y para nosotros transmitir la, la palabra es eso, es compartir y es enseñar. Entonces dije, ok, como que creo que estoy todavía por buen camino. Y después este, hice más trabajos, este, voy con mis estudiantes a terapia, me han leído vidas pasadas, registros akashicos. Y resulta que efectivamente, desde ese punto de vista que pregunta Les, como que en mis vidas pasadas siempre he estado encaminada a esta parte como de la enseñanza y de la sanación. Entonces, quiero pensar, chicas, quiero pensar que sí. ¿Y por qué digo que quiero pensar que sí? Porque, y si no por el camino, creo que estaría muy satisfecha, ¿ok? Si en algún momento el gran espíritu me dijera, ay, ¿qué crees? ¿No era por acá? Era por acá. Creo que si en algún momento hubiera como un chiste cósmico por ahí o... Eh, alguna mala jugada del gran espíritu, aún así estaría muy satisfecha con lo que he hecho hasta ahorita. Entonces creo que sí, intento, intento hacerlo y de repente cuesta, me cuesta un poquito como de trabajo, no? como que a veces le dudo y como que, ¿y ¿será que sí? Pero de repente veo, las veo a ustedes, por ejemplo, que yo las amo y que las quiero y las admiro por todo lo que han hecho como equipo y como, como terapeutas, y digo, sí, sí, sí, claro que sí, claro que sí es la misión, porque siempre mis estudiantes siempre me recuerdan esa misión, o sea, como que me recuerdan esa parte, ¿no? Mis alumnos, mis pacientes me recuerdan eso. Hace como ocho días, hace como 15 días hicimos un trabajo con mis chicos de tanatología, una nueva generación que tengo los lunes. Y entonces hicimos un trabajo terapéutico en donde tenemos que hacer un árbol, ustedes conocen esta dinámica, ¿no? Hacemos el árbol, ponemos nuestros frutos y las raíces son todas aquellas virtudes y dones que tú tienes y que tú te reconoces, ¿no? Si eres valiente, empático, creativo, disciplinado. Y entonces leía el trabajo de una de, de, de, una de mis chicas, es de Colombia, Gloria Patricia. Ella tomó conmigo talleres en un congreso hace como, como cinco o seis años, yo creo, en el Estado de México, en un congreso muy grande. Y cuando ella puso su árbol, este, me decía, me decía Miss, este es mi árbol y yo, me, yo reconozco que puedo creer en mí para lograr lo que, yo, lo que yo me proponga. Y me pone, nunca se me va a olvidar aquella vez que me acerqué a ti y yo te dije, maestra, es que yo quiero estudiar psicología. Ella es una chica, no sé qué edad tiene ahorita, yo creo que unos cuarenta y tantos, pegándole a los cincuenta. Y yo me acuerdo, maestra, me dijo en su mensaje, ¿no? Que yo me acerqué con usted y le dije, es que a mí, yo quiero estudiar psicología, o sea, yo quiero hacerlo, pero me da miedo, ¿por qué? Porque ya soy una persona que ya no encaja, ¿no? Para un estudiante universitario. Y yo le decía, no, yo le decía, tienes todo para hacerlo. Yo le decía, tienes todo para lograrlo y lo vas a hacer. Yo ya ni me acordaba de esas palabras, chicas, ya no me acordaba. Hasta que en ese árbol, en esta dinámica, ella estudia conmigo tanatología y con mi mamá Reiki y me pone eso, maestra, nunca se me va a olvidar lo que me dijiste, que yo tenía todo para lograrlo y yo ya terminé mi licenciatura en psicología. Entonces fue, fue como, ay, de verdad, de verdad, mis palabras te impactaron tanto a, a, ese, a ese punto, a ese grado. Y así como ahorita, porque la recuerdo, es muy fresco, ¿no? Esto fue la semana pasada. Pero seguramente eh, mis pacientes, mis estudiantes, algún colega o alguien que ha escuchado mis en vivos o mis transmisiones o, o me ha leído en redes, creo que quiero pensar por eso que sí. Y en caso de que no fuera, pues que la vida nos siga sorprendiendo. Entonces, ¿qué pregunta tan bonita, mirles Porque yo, yo, yo creo que sí. Y si no, pues ni modo, pues ya me regresaré al camino, ¿verdad? Por donde vine y tomaré otro. ¿Qué? Si bien no hay más tiempo que vida, pero hay muchas ganas de seguir en este plano, entonces, y de seguir aprendiendo. Maestra, yo le tengo una pregunta. De todo lo que ha hecho la maestra, vamos a dejar afuera la maestra, de todo lo que ha hecho Angélica Navarrete, ¿qué cree ella que necesita hacer como Angélica Navarrete, no como maestra? Mm, que qué, qué, qué, me, ¿qué me haría falta como hacer, mi Joyce, en uh -huh. ese sentido? Como Angélica, algo que como usted yo, que quieras, que haya querido hacer y como que lo dejó un poquito por allá, porque muchas cosas que hacer, como eh, maestra, holística, cuántica, pero que a usted se le haya olvidado y que ahora lo, lo, lo necesite recordar para lo, para hacerlo. Ay, qué palabra, qué, qué, qué pregunta tan, tan profunda, mi Joyce. Te voy a ser sincera, muchas cosas. No, son, no solamente sería como una sola cosa, sino uh -huh. si, no sería como muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo inicié mi camino espiritual, yo empecé eh, en grupos de evangelización católico-cristiana. Entonces fue como mi primer encuentro con la espiritualidad. Entonces estuve muchos años en un grupo de, de jóvenes y hoy en día sigue ese movimiento, se llama Jornadas Juveniles, que es un movimiento aquí en, aquí en, en Puebla. Entonces estuve ahí más o menos como unos cinco, cinco, como cuatro o cinco años más o menos. Empecé como desde los 18, 18, 19, 20, 21, 22, como a los 23 o 24. Entonces hacíamos retiros, hacíamos campamentos, evangelizábamos, pero de una forma como muy distinta ¿no? a otros grupos religiosos. Eso era bastante bonito porque éramos puros chicos. Entonces cuando yo me voy a hacer mi internado, pues tengo que dejar todo eso y, y era muy bonito porque... Ahí era como que donde empezaba, les comentaba como que hacer como que mis pininos de instructora, ¿no? Porque de repente íbamos a, a dar un tema o teníamos que instruir a los chicos más jóvenes que nosotros. Entonces ya tenía como experiencia, ¿no? En ese sentido. Pero la evangelización que hacíamos en ese grupo era maravillosa, hermosísima. Y creo que fue la mejor escuela que tuve después de casa para mi desarrollo personal y espiritual. Tuve que dejar el grupo porque tuve que irme a mi internado y luego a mi servicio social. Y yo creo que si pudiera hacer algo, mi querida Joyce, sería volver a hacer ese tipo de, de, de labor, de labor comunitaria. Porque eh, ahí nos enseñan verdaderamente la esencia del gran espíritu, ¿no? sin ponerle un nombre. Uh -huh. eh, eran movimientos católicos cristianos, pero ahí descubrí como mi verdadera espiritualidad, mi verdadera conexión con Dios. Entonces, si pudiera yo hacer algo, mi Joyce, creo que sería retomar otra vez eso, porque hoy en día hay, pues hay grupos similares para personas ya, pues, como de mi edad, ¿no? Pero creo que sería eso, y, y creo que sería con la finalidad de hacerle ver a las personas que la espiritualidad o la religión o la religiosidad no es como nos lo pintan, no es como, no es como lo vemos actualmente, ¿no? porque para mí en lo personal fue la semillita que hoy en día puedo decir que fue la que germinó y la que floreció. A veces me pongo a ver este las fotos de esta página, de este grupo, que aprovecho para hacer un comercial, y si ustedes están en Puebla y no saben cómo encaminar a sus hijos, eh, nosotros recibíamos a jóvenes, por ejemplo, que intentaban suicidarse, jóvenes con depresión, jóvenes buleados, jóvenes con padres separados, con hermanos que morían, o sea, cosas muy fuertes, y en cuatro días de retiro ellos salen transformadísimos no precisamente porque es un es un tipo de es una forma de encontrarte con tu espiritualidad muy bonita o sea muy sana no es ni condicionada no es ni tampoco como que tienes que rezar el Padre Nuestro o arrepentirte de tus pecados todo lo que nos enseñan ¿no? en el catecismo por ejemplo no entonces eh, Creo que y si quieren llevar a sus hijos a este tipo de movimientos aquí en Puebla pues todavía existe ese movimiento que tiene más de 40 años aquí en Puebla y yo de repente me meto a la página y digo wow y veo jóvenes de 14, 15, 16 años que son los líderes y volteo a ver y digo yo soy una de esas, de esas chicas que iba a estos movimientos y que es mi estandarte ¿no? Esa semilla germinó entonces yo creo que eso, es, eso sería mi Joyce, yo creo que eso si pudiera hacerlo lo retomaría nuevamente, yo creo que eso, y, y e ir a tornos de ajedrez, que también es algo que extraño mucho, que no hago desde hace muchísimos años, pero yo creo que esas dos cosas, esas dos cosas, podría volver a hacer Qué interesante, y con la pregunta que hizo eh, Isa, del niño interior, déjenme decirle que mi niña, por rato se aquieta, pero por rato se vuelve rebelde, porque hace unos berrinchitos ahí, <risa> que yo digo, ay Joyce, Hazle caso a tu niña interior. <risa> ah, Isa. <risa> ah, entonces ya aprendió a hacerte el mimiski. <risa> el mimiski, cabal. <risa> Ani, me gustaría que nos contaras si en algún momento durante todas estas terapias de medicina integrativa que tú conoces y que desarrollas, si te viste expuesta a alguna situación en la que dijeras, no está funcionando esta terapia, ¿ahora qué hago? Y que te enfrentaras a, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Soy yo la que está mal? ¿Es la terapia la que está mal? ¿Es mi paciente el que está mal? ¿Por qué no funciona? ¿Qué hago? Eh, fíjate, Isa, que hace muchos años, um, esta historia la cuento cotidianamente porque creo que es una historia, todos tenemos una historia que merece ser, ser contada. Y desde mi experiencia como terapeuta, creo que hubo un momento en el que en, en algunos pacientes las terapias no funcionan. Y hablo de estos pacientes en, esta, en etapa terminal. Entonces, recuerdo mucho a un paciente, que esta historia sí la he contado en, en múltiples ocasiones. Eh, era un pacientito con cáncer de pulmón. En ese entonces él tenía como mi edad, yo creo, 25, 26 años. Y de repente, este, pues yo ya sabía de biomagnetismo, tenía mi consultorio, pues ya daba clases y demás. Y entonces, pues llega conmigo una etapa 4, este, un cáncer de pulmón en el pulmón izquierdo con metástasis a hueso, a cerebro, con un pronóstico de vida no más de dos meses. Y pues bueno, lo recibimos en la consulta, mi mamá y yo lo atendimos, ¿no? Y pues yo ya me sentía como de, ay, yo ya doy clases, ya, ya, ya atento muchos pacientes. ¿Por qué en este paciente no va a funcionar si ha atendido otros casos? ¿no? Y resulta que en este pacientito las terapias fueron, no fueron limitadas, pero no fueron suficientes para dejarlo en este plano. Y entonces, eh, de los dos meses que él tenía de vida, pues con las terapias, imagínense que estuvo un aproximado más o menos, ya no recuerdo ahorita muy bien si fue como año y medio, pero sí sé que fue mínimo año y medio. Entonces le dábamos reiki, biomagnetismo, acupuntura, flores de bach, cirugías espirituales, este, pues le hacíamos de todo, ¿no? Pero resulta que el estado de salud de esta persona ya como al, al, al, a los últimos meses, no unos meses, como semanas de vida, empezaba a deteriorarse. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, por, por qué si yo le estoy dando todo lo que yo sé? Todo lo que yo le puedo dar, lo, lo, lo estoy haciendo. Ay, no, el gran espíritu me está dando unas, unas cachetadas así. Hace ratito justamente estaba platicando con una, una chica que nos ayuda exactamente de, de, este, de, este, de este tema, de este punto. Porque yo le platicaba esto justamente que le estoy diciendo, ¿no? Y entonces resulta que yo decía, ¿y ahora qué? Pero ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué? Y entonces llamaba a uno de mis alumnos y llamaba al otro, a ver, no, tú, ayúdame, a ver, tú, tú, ¿qué sabes? Y así, ¿no? Entonces, en tanatología tenemos un término que es el ensañamiento terapéutico, ¿no? O el encarnizamiento terapéutico, que es cuando el terapeuta quiere hacer, el terapeuta o el médico, si es un nivel hospitalario, en donde quieres hacer todo lo humanamente posible para que el paciente se salve, no importa si esa costa de su sufrimiento o no importa si esa costa de nada. Y caímos en eso, o sea, mi mamá y yo caímos en ese encarnizamiento terapéutico. Entonces, hubo un momento en el que dije, no, pues ya no, ya no sé qué hacerle, ¿no? O sea, sí, a veces llegaba al consultorio y como que, ¿qué te hago? O sea, ya te hice todo, ¿no? Y, pero él se sentía muy bien con las terapias, ¿no? Entonces, en una ocasión, él llega y, este, y me dice, ya llevaba oxígeno, ya había perdido pelo, o sea, ya un pacientito, imagínense en la etapa terminal, ¿no? Y me dice, oye Angie, dice, mi mamá me dijo que, que viera una tanatóloga o un tanatólogo. Y yo puse el grito en el cielo no y dije, ¿qué? No, o sea, le dije, no, no, no, no, no, tu mamá está mal, tú no te vas a morir, no te estás muriendo. La negación total, no, porque en ese entonces, pues yo era muy ignorante de la tanatología. Y entonces, y la ignorancia es uno de los mayores sufrimientos del ser humano. Y entonces... Yo decía, no, no, no, no, todavía no, no, Miguel, no, mira, mejor vente otra vez a terapia, le digo otra vez a mi amigo que te venga a ver para que te haga otra cirugía y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces, ¿qué creen? Resulta que a las pocas semanas, este, pues él muere, él, él murió, murió en paz, murió tranquilo, pero pues a fin de cuentas murió. Como yo ya había hecho este lazo afectivo que no debemos de hacer los terapeutas, pues sí, dolió muchísimo, lloré muchísimo, fue un duelo yo creo que más o menos como de un año y medio, ¿eh? y ni siquiera era de mi familia, o sea, era mi paciente que se convirtió en mi amigo, y entonces cada vez que yo en clase, no sé, veíamos fenómeno tumoral, y yo me acordaba y les contaba esta experiencia, y era de llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y decían decía, no, a ver, basta, esto no está bien, no puedes dar una clase y hablar de tu paciente que se murió, y llorar, o sea, no, o sea, sí, pero no, por mucho que tus estudiantes sean tu familia, tus amigos, no, no está bien, y entonces, este, así pasó, y entonces me acuerdo que este, eh, conocí a Alejandro Lavín. ustedes lo conocerán, también es un, es, un, es un gran maestro, un gran líder también de estos temas, y también es un amigo mío que yo quiero mucho, y que respeto muchísimo y que admiro mucho. Entonces un día que vamos a un curso, mi esposo y yo fuimos a un curso cuando fue, creo que vino por, no sé si por primera vez o por segunda vez aquí a Puebla, yo ya lo conocía y yo ya lo seguía de redes sociales y ya teníamos contacto porque yo lo invitaba a mi programa de radio que tuve hace muchos años. Pues que vamos a su curso de olobio magnetismo, creo que fue en el 2000, creo que fue en el 2014, si no mal recuerdo. Y entonces pues yo a ver, pues vamos a aprender, siempre me gusta aprender cosas nuevas y más de de personas que proponen cosas nuevas, dije, pues claro, vamos a ir a ver qué pasa. Y entonces de repente, no sé cómo Alejandro suelta una frase y donde él, él dice, ¿no? Dice, estaba hablando precisamente de esto, de lo que pregunta Isa, ¿no? De aquellos pacientes que pues a veces no se sanan. Y Alejandro dice, es que a veces la única forma que el paciente tiene que para sanar, para sanar es a través de la muerte. Y yo, ¡Ah! ¡Qué sabio! ¿No? Dije, ¡Ah! para mí fue como, fue en ese momento como que porque yo ya traía ese duelo y lo arrastraba y lloraba con mi mamá, con mi esposo, con mis alumnos. Entonces, en ese momento, cuando Alejandro dijo eso, dije, oh my God, o sea, nunca lo había pensado, o sea, nunca, que la muerte fuera una posibilidad de sanación para la persona. Entonces dije, wow, yo me quedé como embobada, porque fue como si el gran espíritu hubiera puesto esas palabras en la boca de Alejandro, y fue como, a ver, suéltale esto a Lange, ¿no? Y fue como, ok. Y yo creo que poco tiempo después empecé a buscar la tanatología como una opción. Dije, ¿pero qué? ¿Qué estudio, no? Yo ni siquiera sabía qué onda con la tanatología hasta que después empecé a buscar y fue como empecé a estudiar tanatología, hice el posgrado y ahorita estoy intentando hacer el doctorado. Entonces, eh, en algún momento cuando más lo necesitaba, la tanatología, mi Isabella, chicas, a todos los que nos están viendo, cuando ya no hay una opción terapéutica médica o alternativa o complementaria, para mí la tanatología se ha vuelto como una herramienta maravillosa para acompañar al paciente. Entonces, y he tenido muchos casos de pacientes terminales con VIH, este, oncológicos, diabéticos, vaya, con muchas cosas, y, y creo, que, creo que esa sería la respuesta, chicas, a, a, a la pregunta que hace que hace Isa, ¿no? Porque efectivamente no el paciente tiene que sanar a nivel físico, ¿no? No tienes que quitarle ese cáncer, no tienes que quitarle eh, ese tumor. A veces tu palabra basta para, para que la persona sane y por lo menos para que se vaya más tranquila al otro plano, ¿no? Eso es lo que he aprendido y, y fue, fue gracias a, a esa frase que dijo Alejandro hace, hace años, ¿no? Es fue, fue una historia muy bonita también. ¡Ay, qué preguntas están haciendo muchachas! Estoy sudando Leslie. Wow, ¡Uno, pues qué bonito qué, qué intenso, la verdad es que ¿qué no haría? ¿qué no haría Angie? la doctora, la persona, ¿qué no haría este ser? Algo que te diría no, eso no lo haría por nada del mundo ni como persona, ni como eh, maestra, ni como doctora ¿qué no haría tu ser? ¿Qué no haría mi ser? Mm, a ver, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué no haría? Actuar con injusticia. Creo que, creo que eso, creo que, soy Libra, en mi astrología soy Libra, y dentro de mi numerología maya soy un número dos que trabaja la polaridad. Uh -huh. Entonces, tanto Libra como el número dos en la sabiduría maya es trabajar los dos extremos. Entonces, en algún momento de, de mi vida personal, sin saberlo, sin conocer esto, eh, yo no me preguntaba por qué tenía estos dos extremos tan, tan, pero tan marcados, ¿no? O tan, tan, tan buena persona, en un contexto metafórico, o tan en el otro extremo, ¿no? O tan aquí y tan Grecia, Pero ¿por qué no puedo buscar el equilibrio, no? En muchas, en muchas cosas. Lo descubrí cuando pues bueno, ya sabes que la astrología te enseñan así como cositas en algunos cursos, y cuando estudié sabiduría maya, eso me refrendo, ¿no? La polaridad y el equilibrio. Entonces, gracias a eso, creo que he logrado discernir que si hay algo que nunca haría, o sea, pero nunca, sería actuar con injusticia, porque sí creo mucho en estas leyes del universo, de cómo funcionan, y, y si ya sabes cómo actúa la energía, pues sabrás que si actúas de un lado la energía te lo regresa y si actúas del otro lado te lo regresa. Entonces es como un arma de doble filo el conocimiento, ¿no? Porque o, te, o termina de sepultarte o sí termina como de, de, de hacer que despiertes. Entonces creo que es algo que, que nunca que nunca haría y qué otra cosa. Híjoles que fue, es como que lo primero que se me viene que se me viene a la mente, ¿no? Siempre eso. Nunca actuar con, con injusticia. Y trato de mantener mucho, mucho, mucho mi equilibrio, muchísimo, porque mmm, los que somos Libra podemos irnos ya sí, a los extremos, muy, muy, muy extremos, o sea, un extremo muy marcado, y si yo me salgo de ese equilibrio, todo lo que está a mi alrededor, ¡pum!, como que se empieza como a desplomar así, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Entonces, por eso siempre trato como de, de respirar, como siempre trato como de, haber observarme, hacer esta introspección en qué estoy fallando, en qué estoy errando, ¿A qué le estoy dando poder a mi pensamiento? Este, en la tanatología budista, por ejemplo, tenemos una filosofía de que hay muchas cosas que nos causan dolor y sufrimiento, ¿no? la ignorancia, la ira, el miedo, la culpa, el control este, y otras cosas. Entonces me observo y porque yo creo que eso me ayuda a actuar con justicia. O sea, eso, eso me da como que la directriz de lo que, de lo que debo de hacer. Y más como una persona que pues comparte sus cosas y su trabajo públicamente, pues evidentemente tengo todavía más responsabilidad, ¿no? todavía más. Hace rato justamente quería cambiar mi nickname y, y no lo logré porque no estoy acostumbrada en este dispositivo, pero el honoris causa que, que en 2019 aquí en el Congreso de mi Estado me dieron, todavía me, me echó todavía más responsabilidad a, a, a lo que soy, a lo que represento. Y no me cuesta, no es una carga, pero sí me, sí me refrenda nuevamente de cómo tengo que conducirme en, en la vida, ¿no? Entonces, sí es una gran una gran pregunta, Miles. Toda, toda una reina de espadas, ¿verdad? Las... Gracias, doctora. Maestra, una pregunta. Cuando usted empezó a hacer esto... Eh, digamos dejando afuera a la maestra porque no estamos entrevistando a la maestra sino a Angie sí, sí, sí. A señorita Angie eh, cuando usted decide hacer el cambio del doctorado y entrar en, en las terapias ¿qué dijo su esposo? ¿estaba ya usted con él, andaba de novio le costó como que no sé, la pregunta es como que usted le haya dicho al señor Adrián y él ¿qué? Amor, okay. ¿estás diciendo? <risa> bueno, fíjense que, que mi historia con, con, mi, con mi esposo, mi novio esposo, siempre nos presentamos como mi novio esposo y soy su novia esposa, ¿no? <risa> eh, fíjense que, que es algo que eh, es una historia bastante fuerte, digo, muchos de mis estudiantes lo saben. Adrián también lo ha comentado en algún momento, lo ha hecho público cuando lo han entrevistado en su momento. Y este, fíjense que yo, Adrián, tengo de conocerlo ya 14 años, o sea, ya 14 años, y llevamos 13 años juntos, 13 o 14. Bueno, no me acuerdo, en 2009 empezamos a, a andar, por decirlo así, 2009 para acá hay que sacar cuentas, ¿no? Entonces, eh, cuando yo a él lo conocí, pues empezaba como en estos temas, ¿no? Entonces, con Adrián y yo tenemos una historia muy bonita y muy profunda, porque pues bueno, en su momento él tuvo un problema de adicción, él tenía una adicción al alcohol y que pues yo cuando lo conocí no sabía que tenía esa adicción, ¿no? yo no lo sabía hasta pues ya tiempo después te vas dando cuenta de muchas cosas. Eso pues durante la relación nos trajo pues bastantes conflictos este, emocionales, de pareja, muchas cosas que las personas que conviven con una persona este, adicta sabrá de lo que le estoy hablando. Entonces fueron, fueron situaciones muy difíciles, y nuevamente, ¿no? Como yo empezaba en esto y ya tenía muchas herramientas, forzosamente yo quería que él estudiara. Estudia Reiki, vea un retiro, vea esto, ¿no? Vea allá, porque yo pensaba que él así iba a sanar un poco su corazón. Porque a veces el amor como pareja no te da, o sea, a veces por mucho que tú ames a una persona, no te va a dar. O sea, no te da por mucho que tú lo ames o que seas terapeuta o que vayas a la iglesia. El amor a veces no es suficiente porque no es un amor que tú le tengas que dar a la persona. Es el amor que se da a la misma persona ella misma, ¿no? Pero pues en su momento yo no lo sabía. Por eso comento que la ignorancia es uno de los mayores sufrimientos de la persona porque cuando no lo sabes intentas amar de forma como aprisionada, ¿no? Como que quieres tener el control. Y yo así quise en su momento pues a amar a Adrián, ¿no? Y entonces, este, y mi familia no lo sabía, ¿saben? O sea, mi familia no sabía. Entonces, quienes vivimos esta situación, sabemos que son emociones que te da, pero mucha culpa, pero enojo, tristeza, este, vergüenza, ¿no? Mucha pena, el ir a una fiesta, una boda a los 15 años y es como de no poder divertirte porque pues tienes que estar pendiente de que no le meta el drink y cosas así, ¿no? Fue bien complicado. Y, y pues como yo según ya era terapeuta, yo decía, esto te puede ayudar, es que a ver, ¿por qué no te tomas estas florecitas? Vamos a terapia con mi maestro, a que te dé Reiki, a que te lean los registros no a que te lean las vidas pasadas. Y pues bueno, eh, no funcionó nada en ese momento, mi familia no lo sabía, entonces imagínense cuando yo iba a una Navidad. Y esto antes, esto, esto lo comento en clase y en, y en algún momento también lo, lo, lo comenté públicamente y en algún momento también cuando Adelme y yo teníamos un programa de radio, lo platicamos abiertamente porque es algo que tenemos sanado y, y entonces para mí era mucha, mucha vergüenza no de ir a una Navidad y, y ya está agarrando como que la copita y yo así como que parada de uñas en la pared por lo que fuera a pasar. ¿Y qué creen? Resulta que este, con todo lo que yo sabía, Nada. Entonces, un día, cuando vino Alejandro Ladín aquí a Puebla, este, le dije, oye, vamos, vamos, mira, viene Alejandro, este es un maestro que vas a aprender muchísimo, que no sé qué. Bueno, fuimos al curso de Alejandro, le gustó muchísimo, empezaba a hacer sus terapias y dije, ya, de aquí soy, no, ya, ya, ya la hice, no, ya. Pero no, <risa> fue así. Sí le gustaba y todo. Y entonces, como a los meses, como, no sé, Alejandro vino, yo creo que en febrero a Puebla, imagínense, como a los tres o cuatro meses, Alejandro queda un curso en, el, en la Ciudad de México y habló de los del dinero, de la abundancia, de un montón de cosas, ¿no? Pues que nos vamos, Adrián y yo, hasta la Ciudad de México a tomarlo. Y Alejandro hablaba de la abundancia, hablaba de la abundancia, y los que conocen a Lale, pues sabrán que él habla muchas cosas así, todas bien místicas, ¿no? Y entonces Alejandro, así como yo agarré mi pepita de oro en su curso aquí en Puebla, dice Adrián que en el momento en el que Alejandro dice, ¿no? Dice, es que tú tienes que agradecerle, tengas o no tengas a tu papá, o sea, como haya sido la relación con tu papá. Tú tienes que honrar y agradecerle a tu papá, porque gracias a eso, el 50% de lo que tú eres es gracias a él. Eso fue lo que yo siento que Adrián fue como la semillita, otra vez, que empezó a germinar y él empezó poco a poco a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, hasta que hoy, gracias a su amor a él mismo, él está totalmente rehabilitado. Y ya de esto ya tiene 5, 6 años, de 2014, a lo mejor 15 para acá, está totalmente rehabilitado. Entonces, pues ya en ese tiempo que nosotros llevamos como pareja, pues nos hemos complementado de una forma maravillosa, porque él hoy hace las camillas, que no es comercial, pero si quieren camillas, vayan con Adriana, <risa> y, este, y también en su momento este, fue algo muy bonito, porque eh, él también como que logró sanar, los dos logramos sanar esa parte, este, después mi, mis papás supieron las circunstancias, supieron muchas cosas, y pues bueno, hoy en día... Está totalmente rehabilitado y nos amamos y somos compañeros, colegas, este, somos, este, entre los dos tenemos las dos empresas a la par y pues bueno, así ha sido como nuestra historia y también creo que es bien importante hacerle ver a la persona que quise esté transitando por esta situación que no es, no es porque no lo ames que la persona no cambie, ¿no? O sea, no es porque tu amor no sea suficiente, porque muchas veces cuando lidiamos con estas personas que amamos pero que tienen una adicción, pensamos que somos nosotros, es que yo no soy suficiente para que lo deje, es que mi amor eh, no es suficiente para que lo deje, es que no eres tú, no es que tu amor no sea suficiente, es que esa personita necesita descubrir su camino para sanar y va a llegar, y va a llegar, y si no llega, tu amor y tu paciencia por lo menos va a ser un bálsamo para él en su momento. Entonces, Así es como se complementan nuestras, nuestras dos historias de, de, Adrián, de Adrián y yo. Hace tiempo fuimos a, a Querétaro este, a, un, a un programa, Ale, nos, Ale me invitó y, este, y Adrián le llevó una camilla de, de regalo en agradecimiento a ese, a, ese justo, a ese justo momento, ¿no? Y fue un momento muy bonito porque también reconoces... Que otra persona, era, era lo que decíamos, ¿no? A veces creer en ti, cuando tú no te la crees, cuando tú te ves al espejo y dices, no, soy lo suficiente, pero hay otra persona que puede tener una palabra que te hace decir, no, a ver, mira, esto es para ti. Y entonces, eh, así fue como Adrián como que empezó su proceso y aparte él también, ¿no? Digo, no nada más fue eso, pero eso fue como que el inicio y fue muy bonito y muy emotivo porque Adrián le llevó su camilla a Ale, que por ahí circula el video en YouTube, y fue bonito porque es una forma como de reconocer, reconocer que, que sí se puede y que nosotros somos también como que esos, esas lucecitas, ¿no? En el camino a otras personas. Así es como se complementan nuestras historias. Mi Joyce. Lisa, ya para ir cerrando. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito porque al final de cuentas eh, lo estás cerrando con el mismo título del programa. Uh -huh. ver en ti. creo que él necesitaba volver a creer en él desde el aceptar el, el, el detonante que tenía porque al final de cuentas son detonantes que tienen las personas cuando tienen este tipo de adicciones, detonantes de emociones de sentimientos, de culpas de cuestiones del pasado pero que hasta que no se reconocen que ellos son así como lo dijo, no pues dale las gracias porque así sea el 50% pues es lo que eres hoy y hasta que te reconoces y crees en ti entonces sanas eso y dices, pues sí, a cómo haya sido, y entonces regresa ese amor hacia ti y sales adelante, porque no es porque le hiciera falta tu amor, sino porque le hacía falta su amor propio, entonces claro. era también el creer en él, y qué bonito, ¿no? Exacto, exactamente, Misa. Y de vuelta, lo que siempre digo, el, el amor es infinito porque si de vuelta tú das y regresa o sea, al final de cuentas... Eh, pues todos nos vemos en algún momento con alguna persona que queremos, con alguna adicción de la que sean, no, no hablamos únicamente eh, de la bebida, puede ser cualquier tipo de adicción. Hay personas adictas a la limpieza, hay personas adictas a, a, a la comida, eh, adictas a, a dormir, a no salir de casa o a estar en el celular ahorita, ¿no? O sea, los, uh -huh. los dispositivos son increíblemente adictivos, ¿no? hay personas que de verdad no pueden salir de su casa si no traen el celular en la mano, o que salen y de pronto se dan cuenta que no traen y hasta se regresan del trabajo a buscarlo porque no pueden estar sin el celular, entonces también es una adicción y, y el ser adictivos a, a emitir juicios sobre nosotros mismos, que eso es malísimo, porque así como nos estamos enjuiciando, nosotros enjuiciamos a los demás, y lo único que nos estamos trayendo a nosotros mismos, pues es el desamor, desequilibrio, la falta de credibilidad hacia nosotros mismos y bueno, como terapeutas, pues es bien importante el creer en uno mismo. Como persona, no se diga. O sea, no tienes que ser terapeuta para creer en ti. Eres persona y es suficiente. Entonces, definitivamente es un ejemplo muy bonito el que has compartido con nosotros. Te agradecemos por todo lo que has compartido, por tu tiempo, por tu amor, por tu entrega. Como lo dije al principio, tienes mora, un corazón adentro y un corazonzote por fuera. Entonces, créetela verdaderamente y claro, te falta mucho. Y no por el honor es causa, sino porque es tu misión de vida. Difícilmente te van a quitar lo que ya te corresponde hacer en esta vida. ¿Cierto, Leslie? Claro que sí, es un muy bonito ejemplo de que a la par, ¿no? A la par de un gran hombre y una gran mujer y viceversa, no atrás, de adelante, siempre van a la par. El apoyo creo que es muy bonito eh, y pues sí, yo quiero agradecer desde el fondo de mi ser el haber coincidido con este ser tan hermoso en esta existencia. Angélica Reyes Navarrete, gracias por coincidir y... Pues a todos ustedes que estuvieron con nosotros, este, agradecerles siempre. Es lo único que hay en mi corazón, agradecimiento, porque abren su mente, su corazón, hacia todo esto que compartimos a través de la pantalla presencial o, o a través del teléfono. Así que gracias por su sintonía, por la presencia aquí a la señorita Angélica Reyes Navarrete, porque es, es una persona que admiro mucho. seguiré admirando y tomando cursos. Bien. Gracias, gracias. Y gracias por estar aquí en actualización sistémica y a mí ya sabe que me encuentra ahí en más allá de lo físico y en Leslie Mística en todas las redes. Así que un gran abrazote. Gracias, gracias. Y a ustedes dos compañeras, gracias por esto y por su ayuda, eh, porque han estado conmigo a través de, de esto. Que después contaremos mi proceso. Uh -huh. Okay. Bueno, antes de despedirnos, solamente quiero recordarles que este sábado 25 tenemos un taller eh, llamado Sanación del Portal de la Abundancia y el valor es remuneración. Lo que su corazoncito eh, sienta que usted debe de aportar. Así es que los esperamos y para la pro este sábado no va a haber programa. Debido a que vamos a hacer el taller, pero el miércoles eh, estará como invitada la, do la maestra eh, Mariana del Hoyo. Así es que para que no crean que es que ya este es el último programa, no, es que vamos a hacer el taller, vamos a hacer una pausita, pero eh, dotamos la pausa con una gran invitada, la doctora honoris causa Angélica Reyes Navarrete, a quien le agradezco muchísimo, le agradecemos. Por esta valiosa información, por esta valiosa historia de amor personal suya. Gracias, maestra. Usted sabe, esta es su casa, está cordialmente invitada. Usted y su esposo, si algún día quieren compartir juntos acá. Como ejemplos. Muchas gracias. No, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Saben que yo las amo mucho, que son parte de mi familia, son parte de nuestra institución también. Y como siempre eh, le digo a, a los chicos y siempre le digo a mis grupos que siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo. Mientras el gran espíritu te permita levantarte y abrir tus ojos, siempre hay una oportunidad para aprender y que siempre tengan esa certeza no, de que lo que estás haciendo vas por buen camino, vas por buen camino, cree en ti, porque si otras personas pueden creer en ti, tú también lo puedes hacer. Así es que, chicas hermosas, muchísimas, muchísimas gracias. Las quiero muchísimo. Gracias a todos los que se conectaron. a ratito leo comentarios y ahí les contesto también. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, chicas y a la maestra. Bye, bye.